Bueno, buenas chicos, estamos yendo ahora a buscar por fin el GTI, el Tito Guapas, el GTI aquí conduciendo en cámara. Está nerviosísimo el chaval. Tiene unas ganas de, de hacer el bueno, mal. Mírale, dígale. No, no, no. Como un niño pequeño. Te lo juro, tío. Estoy. Esta noche durmiendo. Te lo juro que... no, ahora, pero no. No, bueno, pero no. Estamos descapotados, tío, antes. Pegamos sol. Estamos en qué. ¿Vean, señorita? No, no, no. Pues, bueno, voy con marca corta, ¿cuánto debo estar aquí? ¿16? 16 15, sí, ¿no? más o menos. ¿Un street? Pero también se escucha con todo el viento y eso, eh. ¿Cuánto nos falta más o menos para llegar? ¿Qué le diría, nos faltan ¿no? 10 eh, minutitos, en 10 minutitos nos levantamos allí. Y nada, vamos a ver la reacción de Tito Wolf. Porque realmente no he probado uno, no le visto, no sé nada y es como... Tengo mucho, mucho, mucho hype. Muchísimo. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Se viene. Hemos llegado, gente, hemos llegado. Hemos llegado al concesionario de amor. no! sé cómo. Hemos llegado al concesionario de DJ Waffles. Creo que lo he visto, Yo, ¿Yo qué sé? Yo no no he visto. no no sé no sé, no sé, no sé, no sé. ¡No sé! ¡No sé! ¡No me pongo en riesgo! ¿Estamos o.? ¿no? Como prefieras. La primera la agarro porque está cartera. Por me tirando como. ¿Primeras declaraciones y nervios y todo eso? Me cago en la puta que me cae. Para los que no sepan. Lleva esperando para este coche, pero un poco, un poquito. <risa> ¿Es esto no? <risa> Bueno chicos, ya estamos aquí, eh, bueno ya habéis visto un poco, no sé si por dentro, un poco por fuera, vale, pues os voy a contar un poco lo que va a este coche. Es un GTI Performance, eh, consta de 230 caballos, de una cilindra 2000, y bueno, como podéis ver, eh, las llantas por aquí son de 19 pulgadas. Un poco más grandes, son demasiado grandes, cuando toque cambiar ruedas ya, ya, ya, ya, <ríe> ya tocará, las pastillas de freno son más grandes que las del GTI normal también, vale, después de las llantas tenemos también el retrovisor que es como de Harry Potter que se levanta sola. Bueno, eso no es Harry Potter, pero no, ya lo dejaremos por otro capítulo. Y luego eh, tenemos esto, yo, yo soy muy caprichoso y yo quería este coche exactamente con esto, porque mucha gente me dice, tú no la vas a usar, tú es una mierda, tu paquete lo compras. Y digo, cállate. ¿Por qué lo dices? Cállate. Yo quiero esta mariconada, tío. Yo quiero esto, tío. Esto es vida. Yo me las enfoca desde arriba porque se ve desde el coche. Imagínate, tú te vas a la playa y dejes el coche así. Obviamente que no lo voy a dejar, pero tú imagínate que me lo dejo. Digo, hostia, me deja la chaqueta, que tampoco voy con chaqueta a la playa, pero es igual. Luego, ¿cómo la.? ¿Cómo dejas? Es un palo abrir la puerta otra vez, ¿no? Pues la tira desde aquí y ya estará. Y ya estaría. Va igual, coestre. Lo que me gusta mucho más de este coche, o sea, es para mí uno de los detalles más buenos de, que marca la diferencia entre los Golf. Por detrás sería parte de las luces LED, bueno, no sé cómo se llama esto, pero yo creo que son los dos tubos de detrás, que para mí es espectacular. Lo siento, sí, eh, lo tendría que haber lavado, no sé. De hecho ahora tengo unas. Os voy a pasar unos planos del gato, ¿eh? como, como ha flipado con el coche. <risa> no, no, no, no. <risa> cuando quieras. Amigo. Coño, estoy grabando hace un rato ya. Ah, vale, okay, okay. No, no, no pare. <risa> Dentro del coche. ¿Qué podemos encontrar dentro del coche? Como podéis ver, no hay marchas. El Automático. Todo, sobre todo querían coche. Automático. Vale. Eh, tiene sus levas aquí detrás de, del coche para cuando, si quieres un modo más deportivo, puedes también ponerlo secuencial y ponerlo en plan... cambiar la marcha cuando tú quieras para revolucionarlo y etc. Bueno, luego veremos también aquí distintos botones, que este es para el, los sensores que hay detrás del coche y delante, para bueno que hay una cámara también trasera para ver lo que hay detrás. Este es para el control de estabilidad, para hacer un launch control, que ya veremos a ver si lo haremos. Luego este es para... Cancelar que no se pare el coche cuando estamos en un semáforo y arranque solo Y estos son los modos Es este botón Es un extra llamado Keyless que lo que te permite es encender el coche sin, sin la llave correctamente Tra... Esto es muy importante, esto mucha gente poco lo sabe, pero se tiene que poner gasolina, ¿sabes? <risa> ¡Sí! <risa> no recomendamos <risa> poner water No, water no, water, es... hay gasolina, y buena, gasolina buena ¿Y cómo suena? Ya desde aquí se escucha un sonido espectacular y desde arriba, si queréis ver un poco el techo, pues lo podéis ver. Y si os gusta, pues nada, dejadme un like, un buen comentario y, sobre todo, si queréis que le haga una, una regpro, haga un alerón, alguna historia, alguna modificación, pues... Se puede meses? hablar, depende de los likes que llegamos, ya sabéis. De los like que los... Yo, si llegamos a la buena cifra me comprometo a hacer el tubo de escape y un alerón ahí guapo, guapo. Al menos el mes que viene, si os portáis con los likes. Yo me voy a acordar del dato. Vale. Bueno gente, vamos a hacer un launch control, que mi primer launch control en este coche, vamos a reaccionar a ello, de hecho no hemos hecho ninguno aún, así que no sé, vamos a ser los primeros, sé que tengo que quitar el control de estabilidad, ¿por qué te paras hijo mío? Yo no te he dicho que te pares, ahora vamos a quitar que se pare solo, tengo que dejar pulsado 3 segundos, por favor, por favor, sistema control, tracción desactivado, vale, lo pone, lo pone aquí, para el freno así es no disponible. vale Vamos a poner también el modo sport aquí y luego eh, manual. Pues pues ya estaría, gente. Ahora no sé, por la cámara aquí a ver si se nos ve. no Gente, estamos preparadas. ¿Cómo es? Yo le doy gas, lo subes a 3.000 vueltas, mantienes el freno y, lo y luego soltas el freno. Vale. Uf, yo estoy nervioso, Tú un poco, pero bueno. Madre mía, madre mía, madre mía, pero qué locura. Si las rodas patinaban, patinaba más que yo en, en, en madre mía, en, en clase. Invesmente Cuando la profe preguntaba, patinaba más ahora que allí. Qué heavy, loco. ¡Oh! Sin palabras. <risa> me, me, me sale el corazón, ¿eh, loco. <risa> Te lo juro que me sale, me sale el puto corazón. ¿eh? Pues nada, gente. Ahora iremos a casa. Eh, intentaremos editar el vídeo lo más pronto posible. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale, guapos? Chao. Chao. Besos gnomos. Besos gnomos. <ríe>